¿Qué es la cumbre del I-20? Sí. Es una cumbre de sí. la juventud global, de jóvenes de todo el mundo, uh -huh. que se realiza en el mismo lugar donde se va a realizar próximamente la cumbre de líderes del G20. Esto, uh -huh. en este caso, este año, va a ser en Indonesia. Uh -huh. Bueno, los jóvenes se reunieron allí, hubo representación argentina sí. y queremos profundizar respecto de qué es lo que plantearon, que para qué sirve que todos los jóvenes del mundo, representación de los distintos países del mundo, se reúnan. ¿Se lo preguntamos a él? Dale, me encantó. Lo presentamos. Estamos ya en contacto con Tomás Listrani, es el representante argentino del que justamente estaba mencionando recién Mari lo tenemos en pantalla. Bienvenido, Tomasa, desde la redacción. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Bueno. Muy contento de estar con ustedes. Gracias, gracias por tu tiempo. Tomás, eh, bueno, tenemos entendido... Eh, que allí en la cumbre del I-20 hablaron de las, distintas, eh, de las distintas crisis que eh, estamos transitando en el mundo. Viste que crisis de todos, eh, crisis relacionada con problemas del medio ambiente, de lo económico, de la desigualdad, de la pobreza. Ah, no nos dan abasto las crisis que tenemos, exactamente. Eh, y la idea era que la juventud global se pudiera juntar para poner en, en valor las voces de las juventudes de todos los países del G-20, son 19 países más la Unión Europea. Argentina es parte, si se acuerdan, hace un par de años, en 2018 Argentina fue la ejerció la presidencia del G20, ¿no? estuvo la, las visitas en noviembre, estuvo eh, la función en el Colón, también un Y20. Y entonces, a lo largo del camino del de G20, varios grupos de afinidad que representan a otras voces, que no necesariamente son los gobiernos o los líderes, van sumando su aporte y van exigiendo también su visión eh, para el documento final o la cumbre de representantes de jefes de Estado de Gobierno, que es en noviembre en Bali. Uh -huh. Uno de esos es el Y-20, que representa justamente la juventud, pero también en paralelo a nosotros, por ejemplo, estaba el W-20, el de uh -huh. las mujeres, eh, en otra ciudad, y también a lo largo del año tenemos bueno, las voces del sindicalismo, del sector privado, de la comunidad científica, de la sociedad civil, y así vamos sumando aportes, reconociendo que para poder salir de todas estas crisis que ustedes comentaban, eh, no alcanza con la voz de los gobiernos, o por lo menos hasta ahora no alcanzó. Con solamente lo que los gobiernos proponían. Tomás, claro. dijiste 19 países, más allá de todo lo que acaba de comentar Mari, de los problemas, ¿no? En generales, ¿hubieron algunos temas puntuales que entre todos ustedes llegaron a decir, mira, nos encantaría poder formar parte el día de mañana G20, presentar estos proyectos así como un tema puntual que por ahí uno desconocía? Bueno, acá, como tenemos varios países uh -huh. y de toda la zona del mundo, en distintos niveles de desarrollo y demás obviamente surgen disputas en los temas importantes. Siempre nos convocan con una agenda puntual, que la presidencia determina, en este caso es la de Indonesia. Teníamos cuatro ejes de los que íbamos a hablar. Eran planeta sostenible y habitable, con el medio ambiente, eh, empleo joven, transformación digital y luego, por último, inclusión y diversidad. Eh, y en cada uno de esos temas, la posición argentina y de las juventudes argentinas, obviamente, podía tener puntos de desacuerdo con otras. Entonces, varias de las banderas que ya hace varios años Argentina sostiene y que sobre todo preocupa mucho a los Argentina, era importante que se llevaran adelante. Por ejemplo, en el preámbulo, Argentina fue determinante para que se incluyera el, eh, la noción de educación sexual integral, por ejemplo, y no solamente educación reproductiva. Eh, el derecho al medio ambiente sano y sostenible en las constituciones, por ejemplo, algo que Argentina tiene desde el 94. Eh, obviamente la igualdad de género, sobre todo prestando atención a las mujeres rurales. Eh, y a, a los grupos postergados históricamente, como las comunidades indígenas, eh, entre varios otros temas que nosotros fuimos tratando y que, además de representar, insisto, la visión de Argentina en general, sobre todo eh, mis tres compañeras y yo, cuando estábamos ahí en los debates, teníamos mucho en la cabeza qué es lo que quieren las juventudes argentinas, las juventudes argentinas, sobre todo de todas las provincias, aunque muchas veces he dejado de lado, una visión verdaderamente federal, para llevarlo ahí a la mesa de la discusión. Maravilloso. Y, y, y como argentino... ¿con qué sensación te quedaste a partir de la participación en Y20? Bueno, la verdad que eh, lo comentábamos también con mis compañeras, eh, la verdad que la sensación en general a la salida de la cumbre es de, eh, por lo menos, fuerte esperanza, porque si uno ve en general el estado del mundo y todas las crisis eh, y las generaciones digamos, más, más establecidas que ahora están en la toma de decisiones, no vemos mucha respuesta y el problema que tenemos nosotros, eh, de la, de las generaciones jóvenes, es que somos la generación que en cierta medida es menos responsable por muchas crisis que las que les tocan, por uh -huh. el cambio climático, lo más importante de ellas, por ejemplo, y, eh, o la crisis ecológica, y eh, al mismo tiempo vamos a ser los que más lo vamos a sufrir. Uh -huh. O sea, podemos hacer menos porque no tenemos espacio de toma de decisiones y no, la verdad es que no tuvimos mucho para llegar hasta donde estamos hoy, pero sí tenemos una necesidad urgente de corregir el rumbo porque somos quienes más eh, vamos a sufrir uh -huh. estas crisis. Entonces, la verdad que poder juntarnos eh, casi 100 eh, representantes de todas las partes del mundo y más o menos tener eh, poder acordar que esto es importante. Sacamos un comunicado escrito, que significa que hubo un consenso, cosa que no siempre se logra en todas las cumbres, entonces es muy importante, y que eso puede ser una recomendación de política pública para todos los gobiernos cuando se junten en el, en el G20. Así que eso da esperanza porque nos muestra que hay una juventud global, por decirlo de alguna manera, que tiene problemas compartidos, pero que también tiene una voluntad eh, conjunta para ir de manera coordinada y tratar de resolver esos problemas. Total, y eso decís? es lo que nos llena de mucha esperanza. Como decís, es tan importante ¿no? la mirada de los jóvenes que son el futuro del día de mañana, no solamente del país, sino del mundo. ¿Y cuál fue tu percepción con las demás personas a la hora de hablar de la Argentina? ¿O cómo está vista la Argentina para los jóvenes del mundo? ¿Cómo estamos parados? En general hay mucha curiosidad, eh, como suele suceder es algo que está muy lejano, obviamente depende de la delegación, no había mucha afinidad como naturalmente se da y siempre lo construimos, seguimos construyendo con México y con Brasil, que son los otros dos países latinoamericanos que eh, forman parte de, del G20 y después bueno hay eh, más curiosidad por saber de, de qué se trata, cómo son las realidades en otro lado, encontramos que hay muchas veces eh, puntos en común, sea desde eh, los problemas que tenemos, supongamos, económicos o desde la gastronomía, desde la comida. O sea, hay mucho tema cultural o, o de las relaciones interpersonales que se juegan en estas cumbres y que también forma parte de conocernos y de llegar después a los consensos, por supuesto, porque es entender la mirada del otro siempre. Siempre está puesto acá eh, las grandes barreras que, que tenemos, cada vez son menos, por el mundo digital, pero que eh, a veces están muy cargadas de desinformación. En general lo que te podría decir es que hay mucha curiosidad con respecto a la Argentina y que Argentina tiene una voz muy importante eh, que, que jugar, uh -huh. eh, un rol importante que Mira. cumplir en las negociaciones, por eso es muy importante que esté y que la visión de Argentina y del resto de América Latina también en general se pueda llevar a estos foros, porque muchas veces no hay uno, una, un antagonismo, una oposición eh, muy severa frente a lo que nosotros podamos traer, sino que en general hay directamente desconocimiento porque viven otras realidades, supongamos, estos jóvenes tienen otros problemas que son bastante distintos, a pesar de que compartamos algunos, con lo de los jóvenes de, supongamos, Europa o el uh -huh. este de Asia. Claro. Entonces, al comentarlos, la visión de ellos se amplía y dicen, ah, claro, en esto no habíamos pensado. Y la verdad que lo aceptan con, eh, con mucha facilidad, digamos, con, con muy buena predisposición. Y por eso es la importancia de, de este tipo de reuniones. Lo interesante es que ustedes los jóvenes incluso pueden lograr mayor acercamiento porque no se trata de una juventud que forma parte de los distintos gobiernos de los diferentes países, entonces acercar posiciones es eh, un poco más sencillo ¿no? que cuando se reúnen los líderes mundiales. Eh, y, y en ese sentido, hablando del interés común de todos, eh, la idea es que les den un, un lugar de mayor escucha, ¿verdad?, Sí, exacto. El gran cambio que estuvimos viendo en los últimos 30 años es que la juventud pasó de no estar reconocida como un grupo importante o como una voz que tenía que estar en la mesa de decisiones, a por lo menos eh, ser un grupo social en cada uno de los países, y a nivel mundial, que merece ser reconocido como que, bueno, que existe, que tiene una etapa de la vida específica, problemas específicos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la pandemia eh, elevó mucho en la agenda la cuestión de la salud mental, que afecta especialmente a la juventud y que fue tan importante durante la pandemia, y entonces, la verdad es que ahora tenemos más gobiernos escuchándonos, pero solamente muchas veces como los eh, quienes van a recibir ¿no? las políticas, los que son los destinatarios, no. pero no como una voz válida o un actor también que se puede empoderar y estar en la mesa de decisiones, formar parte de los equipos de trabajo para que lleven adelante esas soluciones, no solamente que se los escuche, somos 1.800 jóvenes eh, en todo el mundo. Uh -huh. En Argentina también tenemos una población joven muy importante, eh, muy, muy, muy activa además, y por eso es muy importante que no solamente sea como considerada a la hora de tomar las decisiones, sino que sea un actor protagónico, porque justamente muchas veces es la generación eh, más formada, más abierta, más, eh, con más experiencia en la inclusión y también que, como decían ustedes, eh, no tiene algunos tabúes o algunos prejuicios eh, tan afianzados que tienen las generaciones anteriores, entonces claro. hay más posibilidad para pensar eh, afuera de la caja, como se dice no, eh, soluciones más creativas más ambiciosas también, eso es algo que claramente se destaca en nuestro comunicado para ir un poco más lejos, Bien. tenemos menos miedo a arriesgar y eso está bueno, porque la crisis que tenemos frente a nosotros demanda que tomemos estos, estas decisiones más arriesgadas. Más o menos ahí quería, a ver, sacándote un poquito de, del I-20, bueno, como representante argentino, como joven, como líder, el conocimiento que tenés de la Argentina es enorme, obviamente, preguntarte qué opinás con todo lo que estamos viviendo los argentinos, con los cambios políticos, con los, las nuevas personas que, que, que forman parte ahora de, del gobierno, que, que, ¿qué pensás de todo eso? Bueno, yo creo que eh, sobre todo desde el punto de vista de la juventud uh -huh. hay una sensación general en la juventud de que eh, lo que está hasta el momento no es suficiente y que obviamente hay una necesidad por lo menos o de renovarlo o de cambiarlo. Vemos en todos los espacios políticos que, eh, y esto es muy importante, hay jóvenes en cada uno de los lugares, ¿sí? sea en el oficialismo, en la oposición, en eh, nuevas corrientes, digamos políticas de la Argentina. Algo que quiero destacar es que se ve juventud en todos los lugares y eso es algo positivo. No importa cuál de esas pueda ganar la próxima elección, por ejemplo, pero el hecho de que haya una juventud comprometida, que no diga no me voy a meter en la política porque no va a cambiar nada, sino por el contrario, se interese en cualquiera de estos partidos, o desde la sociedad civil o del sector privado, y participar en la discusión pública y trate de resolver los problemas, es algo que muestra que la juventud no solamente siente que, Claramente la, la Argentina tiene desafíos grandes por delante, sino que no va a ser posible salir adelante si la juventud no se hace cargo también en el sentido de formar parte de la propuesta de soluciones. Y eso es algo que, que eh, en general llena mucho de esperanza porque vemos una juventud, de vuelta, muy educada y politizada en el buen sentido. Uh -huh. Quiero decir, está involucrada en los temas que les que le toca tratar, con mucha más responsabilidad a veces que lo vemos que eh, las generaciones más, más adultas. Sí, es cierto que hay más juventud comprometida, pero ¿sabes en, esto, en estos momentos que, el, que es lo que es también muy cierto? Estamos teniendo mucho éxodo de jóvenes. Atravesamos como en otras y es épocas. Cierto. Eh, mucha emigración y uh -huh. la este verdad que, que se wow va, ¿no? sí, y no sé si, no es más el que quiere huir que el que quiere quedar y comprometerse ¿eh? sobre todo por la propuesta en la parte del trabajo, no encuentran no, no, no se sienten acá contenidos, entonces lamentablemente son los que se van Sí, eh, más desde de un gorro que puedo usar, que es el de historiador, eh, lo que les puedo decir es que, sobre todo para América Latina, esto ha sido cíclico, hay momentos donde algunos países tienen más estas eh, expulsiones de población, la famosa fuga de cerebros, que no es para nada nuevo en la Argentina, hubo varias oleadas de esto, eh, y en el resto de América Latina también. Y la realidad es que hay veces que esas eh, mareas van para un lado y van, después van para el otro. Eh, en el caso, por ejemplo, muy concreto de Argentina, tuvimos una muy grande, la última en el 2001, por ejemplo, en torno a los sí. años de 2001. Y luego, al revés, cuando hubo una crisis en Europa o en Estados Unidos en 2008, 2009, muchos de quienes se habían exiliado volvieron. Eh, lo mismo en los años 2015, 2016, según muestran los números. Eh, así que lo que podría decirles es que, obviamente, esa juventud eh, necesita ser parte de la solución de la Argentina del futuro. Eh, por supuesto que es deseable que todos los que puedan deseen quedarse en el país eh, y justamente por eso la juventud tiene que ser protagonista en convocar a sus pares, a otros jóvenes, a quedarse, a formar parte de la decisión de gobierno, por ejemplo, o tratar de solucionar los problemas de la sociedad civil. Eh, no es algo que no se pueda cambiar, eso es lo que quiero decir. Obviamente que eh, en este caso estamos viendo una tendencia hacia la emigración eh, creciente, otros países de América Latina también lo están viendo, no es algo exclusivo de la Argentina, todo el mundo eh, tiene mucha migración y es algo histórico porque cada vez es más fácil porque hay menos barreras. Eh, el tema es que eso no se convierte en algo permanente y que eso pueda en algún momento eh, volver o que también se puedan generar redes importantes de, de colaboración en el exterior. Eso se ve mucho en la comunidad científica. Siempre los argentinos que eh, en las ciencias exactas o sociales van al exterior, después... Eh, forman redes con sus pares argentinos que están en Argentina para seguir los proyectos. Ajá. Y eso es algo que enriquece a todos los lados. Bien. Y vos ahora, Tomás, no te encontrás en la Argentina. No, no, actualmente no. Por un proyecto de trabajo justamente temporal. Eh, estoy en, en Madrid, en España. ¿Te gustaría contarnos eh, un poquito pero, bueno, de lo que estás haciendo? Pues, sí, claro. Estoy en en, formo parte del Observatorio para el Patrimonio Intangible de la Humanidad, de Ajá. la UNESCO. Wow. Un, un proyecto de investigación que la unidad ejecutora de la Universidad de Valencia. Y eh, por eso, obviamente, el, la llegada a España facilitaba muchas las cosas. Es algo mundial, obviamente, que de vuelta, como lo del Y-20, me ponía en contacto con pares de todo el mundo que estaban más o menos en lo mismo. ¿Tenemos algo para proponer ahí como eh, patrimonio intangible de la humanidad? ¿Algo nuevo? Sí, por supuesto. Eh, en mi caso no me toca, eh, digamos, promover, no sería correcto además que promoviera solamente lo de Argentina. No, no, no. Pero sí, y Argentina ya tiene varias cosas en la lista, por ejemplo sí. el tango, sí. ¿sí? Ah, el fileteado, que es una, un arte también intangible muy importante. Todo lo que es patrimonio intangible puede ser considerado un, una, una danza, un ritmo, eh, las recetas, no, no el plato de comida en sí, sino la transmisión del conocimiento, prácticas sociales, textiles... Eh, obviamente de ocio, de entretenimiento así que hay mucho que, en lo que... ¿Puedes averiguarnos si tiene chances sí. la fiesta de la vendimia? Oy, sería <risa> ha sido todo un tema acá bueno, esto de promoverla Claro, sí sería una gran polémica el tema de una cosecha o la vendimia para que sea solo de Argentina porque hay otros países que también tienen sus cosechas, pero seguro se podría obviamente acá. No, la, la fiesta claro, de exacto. la vendimia como la se podría de acá, defender. ¿verdad? no hay tomás en otro lado hay otras fiestas se pero podría ¿cómo? defender, se podría defender, no estaría mal. No me toca a mí proponerla, pero no eh, bueno, obviamente tendría ¿No? mi firma en la lista. No, no, claro, no, no la propongas, pero te lo encargamos, que sea bien tratada la, la promoción. Muy bien, se pueden enviar algunos ejemplares acá al, al observatorio de, de vino mendocino, Mendocino este, y con eso ya ah, seguramente que todos no tengo no, ninguna duda. No, ah, señora. mira, nos pidió la dádiva. Eh, bueno, eh, eh, Tomás, un, un placer eh, conocer lo que los jóvenes de, de todo el mundo hacen eh, y cómo intentan que el futuro sea mejor para estas generaciones y para las que vienen. Así que, bueno, estaremos en contacto, ¿no? Igualmente, sí, un gran gusto estar acá y el camino sigue hasta noviembre cuando sea la cumbre claro, del G20 y ahí es donde vamos a ver eh, la acción, digamos, seguimos trabajando a pesar de la que la cumbre de la juventud vamos ya seguir. pasó, estamos traduciendo por ejemplo en español el comunicado, así que eh, seguimos en contacto para trabajar ahí eh, en todo el país. Muchas gracias por este tiempo Tomás, hasta luego. No a ustedes.